Señores, y precisamente vamos a hablar de este tema, la vulnerabilidad de sectores por fenómenos climáticos en medio de esta pandemia. Miren, el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que ante la incidencia en territorio dominicano de la tormenta tropical Isaías, se usarán albergues dispuestos para recibir a personas que vivan en zonas vulnerables, pero no se permitirá el traslado a casas de familiares para evitar el contagio del coronavirus. La Defensa Civil tomará la decisión de iniciar las evacuaciones preventivas en las provincias colocadas bajo alerta amarilla en las próximas horas. Para ello, las autoridades tienen localizado unos 2.396 albergues con capacidad de alojar 557.193 personas. Sectores han mostrado preocupación por la posibilidad de de que la situación de salud se agrave en el país ante posibles aglomeraciones en albergue tras el paso del fenómeno climático. El COE elevó de 19 a 24 el número de provincias bajo alerta ante la llegada del potencial ciclón Isaías al finalizar este miércoles e inicio del jueves. El COE colocó bajo alerta las provincias de La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Montecristi, El Ceibo, Samaná, Puerto Plata y San Cristóbal. En Alerta Verde permanecen todavía Valverde, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Azua y Barahona. Vamos a, en este momento, vamos a ver si ya tenemos el contacto con el director del, de la Defensa Civil a nivel local, nuestro amigo Juan Pablo Hinoa, para ver qué nos dice, qué nos cuenta de cómo ha estado el inicio del operativo con relación ...al paso de la tormenta Isaías. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea, si no, pues continuamos con los comentarios... Sí, ...y en algún bien. momento ya está en la línea. Uh -huh. Ok, adelante Juan Pablo, buenos días. Buen, Buen día, provincia Duarte, San Francisco. Así es, estamos desde hace varios días dándole seguimiento a este fenómeno... ...una depresión tropical, un disturbio tropical... Y ha, se ha organizado, ahora eh, estamos observando que el país va a recibir grandes precipitaciones y se va a desarrollar más en unas regiones más que en otras. En el día de ayer, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta en, de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, nos reunimos para coordinar y dar respuesta ante cualquier situación que se presente en la zona de responsabilidad. La defensa civil eh, en toda la provincia activó 28 directores de distrito y municipio, y de igual manera, tanto el gobernador que encabezando la reunión el día de ayer, nuestro honorable alcalde y las demás autoridades que componen el comité por 22 instituciones, pues eh, quedamos de a dar respuesta a las zonas vulnerables o los que pueden ser afectados. La defensa civil está más autorizada ahora y es porque. Eh, los refugios, los centros colectivos deben tener un distanciamiento eh, en la parte donde se va a alojar la persona. Anteriormente usaban eh punto 0.5 metros, ahora son siete metros, 1.8 en cama y, y metro de distancia 7 por persona por asunto al COVID y contagio. Es un poquito más tedioso porque salud pública tendría que trabajar más. Otras instituciones tendrían que, y cabe menos en método, y nosotros lo que realizamos las evacuaciones del lugar en, en, estos, en estos lugares. Y Noa. Bien, Carolina días. Medina te va a preguntar algo. Buenos días. Bueno. Eh, escuchamos al director eh, del COA a nivel nacional, al señor Méndez, hablar de las pruebas... Eh, rápidas que se le estarían realizando a las personas que van a ser evacuadas, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto y cómo se dará acá en San Francisco de Macorís y la provincia para evitar que personas que estén positivas contagien a quienes no están contagiados con el virus? No le escuché bien, pero de acuerdo a, al distanciamiento, me parece que fue esa la pregunta no le copié bien ¿Me escucha? Eh, ¿Me escucha ahora? Sí, sí dígame ahora le preguntaba que uh, escuchábamos al director del COE, eh, al señor Méndez, referirse a la realización de pruebas eh, en, en los momentos de traslado, antes de llegar a los lugares de acogida, para evitar contagiar a personas que estén sanas del virus con otro que posiblemente esté positivo. ¿Cómo se manejará esta logística acá en San Francisco de Macorís y la provincia, en los lugares de acogida, en las escuelas y las iglesias y demás? Tanto eh, la directora Miguelina Vargas como la doctora Barberis, eh, que eh, se encuentran, en el, encontraron el día de ayer en la reunión, eh, ellos de inmediato le notifiquemos albergue con código. Se tienen que trasladar inmediato a hacer pruebas en este lugar para clasificar por colores eh, los refugiados. Si son miembros de una misma familia, pueden estar juntos. Pero si son personas que se descubren con COVID o con casos sospechosos, serán aislados en otra zona. No se permite tampoco personas eh, refugiadas en, en su casa sin ningún tipo de autorización. T eh, tienen que ir al centro colectivo, a los refugios, para nosotros poder tener control de, de ellos. Y Noah? Sí, adelante. Este caso de que con el distanciamiento, también los mismos socorristas tienen que tener eh, mucha precaución y los espacios de albergue, pues albergarían menos personas. En caso de ser necesario, ¿se habilitarían otros lugares? Sí, ten tendríamos que hacerlo. Eh, anteriormente usábamos, por ejemplo, 6 aulas en la escuela del barrio Azul. Ahora tenemos que usar 12, el doble la cantidad de distanciamiento y la cantidad de personas que se pueden alojar a distancia física, el distanciamiento físico el espacio debe ser mayor para que la personas tenga menos acercamiento una con la otra eh, estamos usando algunos métodos, un protocolo y es que tenemos que tener control a de refugiar a esta persona y tener un, un termómetro para ver eh, el tipo de, de o sea, si la tiene alguna calentura, si tiene fiebre, tener control y tenerlo de inmediato alejado, distanciado. Bien, eh, Francis Rodríguez te va a hacer una pregunta. Adelante. Buen profesor. día. Buen día. Mira, escuchándolo, a esta hora de la mañana, ¿qué plan tienen defensa civil y autoridad? para resguardar vidas en esos sectores que usted acaba de decir, si está dada ya una orden de, de llevar a refugio la gente de Barrio Azul, ¿y dónde están apostadas sus unidades? La van a estar circulando una vulnerable, lo que es el barrio, la Cacate, Pino, la primera, segunda etapa, de inmediato que se vayan intensificando la lluvia, la persona entonces empiezan a hacer algunas llamada pero nosotros ya en horas de la mañana eh, vamos a estar en la calle con dos unidades y vamos a estar por ejemplo en el barrio azul monitoreando el río monitoreando las zonas que pueden ser afectadas estos voluntarios ya se encuentran en la defensa civil desde anoche ya esto es en permanente porque es una responsabilidad de nosotros en la zona, resguardar y salvaguardar vidas y propiedades. Estamos haciendo todo el esfuerzo con las demás instituciones, ya el general de la policía, Manuel Ten, eh, nos envió varios miembros para resguardar, dar, dar seguridad a, a los miembros de la Civil, si alguna persona se niega a salir de sus hogares y tenemos que hacerlo de una manera represiva. Bueno, bueno, eh, gracias Inoa por eh, las informaciones, esperamos que ustedes tengan, verdad, la, la, digamos, la suerte de que eh, la, el, la tormenta no sea muy grave, no nos dé muy duro, tomando en consideración verdad, que estamos en una situación difícil. Bueno, gracias por, eh, por cedernos la entrevista. Y nosotros seguimos con más acá en el programa. Muchas gracias, Ginoa. Bueno, vamos sí, bueno. a ver. Carolina, ¿qué situación ¿Tiene algo que decirlo? Estoy ¿Qué feliz. situación es? Eh. No. Bueno, eh, eh, eh, ya este, de por es difícil, sí... ¿verdad? Sí, no, totalmente. Ya de por sí el hecho de hablar de una tormenta eh, con varias ciudades, alrededor de 28 provincias, eh, daba fulvio el dato, en alertas eh, desde Roja, eh, acá en nuestra provincia de Duarte, alerta amarilla... Sumarle esto, el tema del COVID y todo lo que tenemos eh, o que tienen las autoridades que preparar o que prepararon como logística para evitar eh, una propagación del virus en estos ciudadanos que van a estar en los albergues, es una gran responsabilidad eh, tanto de las autoridades y de quienes estén en los albergues de mantenerse distanciados, de los niños que no se pongan a jugar mientras estén en esos centros. O sea, son muchas las cosas que hay que tener pendiente en este momento y que nosotros esperamos que tanto la tormenta como el contagio del COVID y todas las implicaciones que tiene esto no sea eh, de un impacto muy elevado en lo que tiene que ver con el aspecto negativo de la propagación y los daños materiales. Bueno, ojalá. Julio. Bueno, doctor, mire, el 70% de las viviendas de República Dominicana son vulnerables, por lo menos a uno de los efectos que producen estos fenómenos. Eh, fuertes vientos se pueden llevar fácilmente un techo de zinc, pueden derrumbar eh, paredes que no estén bien estructuradas, deslizamiento de tierra pueden arrastrar, también y construcciones no muy bien sedimentadas en laderas y esto es lo que demuestra y desnuda una vez más como lamentablemente siempre ha pasado eh, la vulnerabilidad que tiene eh, que tenemos que tenemos nosotros aquí por ejemplo en la provincia de duarte tenemos zonas vulnerables históricas que es parte de Bajo Yuna, por las condiciones mismas que se dan allí, la cuenca de Yuna es bastante amplia, eh, es una cuenca de más de 8.000 kilómetros cuadrados y toda el agua que cae va a parar al río Yuna, va a parar allá abajo. Entonces los niveles que hay sobre el nivel del mar son muy muy ínfimos las diferencias, y causan muchas inundaciones y muchos daños colaterales. Lo mismo pasa en nuestros barrios que están hechos en la margen, en las zonas ribereñas del río, que también son afectados. ¿Y qué nos lleva esto a pensar? Continuamente las soluciones que debemos de llevar, soluciones a futuro, a inmediato, a mediano y largo plazo, ...para que estas cosas no vuelvan a reincidir. Inversiones que se hacen en albergue, en alimentos, en, en manejo de personal... ...bien pod podrían hacerse en situaciones que, que, que estamos normales... ...en construir en zonas más seguras y hacer construcciones también más seguras... ...para evitar estas cosas tan reincidentes todos los años... Estamos en un corredor de, de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales y todos los años la misma cosa, entonces hay que planificarse y tratar de ir corrigiendo estas áreas tan vulnerables haciendo desplazamientos humanos a zonas más seguras. Bueno, gracias eh, Fulvio. Eh, Yolian. Miren, a propósito de ese comentario, me, me decía hace un tiempo un amigo de muchos años que era gerente del IAD que en ese momento cuando entregaban las tierras entregaban solares, asentamientos agrarios la, agrar la gente, eh, muédese aquí para que se salga de, de ahí, de, de la orilla del río más duraba eh, eh, la persona entregándole el título del terreno que para él venderlo y volverse a meter qué? al río sí. oigan esto Estoy hablando de que un gerente del ¿Es IAD verdad, no? Sí. O sea, más dura tú entregándole el título de propiedad a la persona en otro lugar que él para venderlo y volverse a mudar en el mismo sitio es una, es una cuestión eh, si se quiere hasta cultural incluso aquí conocemos de mucha gente que tiene apartamentos que se lo dio el gobierno para sacarlo de ahí, del bajo Yuna y que lo que hicieron fue que lo alquilaron para quedarse en el mismo sitio y seguir, porque hay gente que le gusta eso y lamentablemente es difícil eh, cuando se vive en una democracia tan democracia, para decirlo así, sí, sí, donde tú no puedes aplicar ningún ningún tipo de presión ni ningún tipo de fuerza porque tú eres autoritario, porque eres trujillista, porque es una dictadura. Y lamentablemente, eh, hasta que nosotros no fortalezcamos nuestras instituciones, este tipo de, de, de situaciones van a seguir lamentablemente en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que yo sí creo que debe eh, manejar el Estado, el gobierno?, eh, póngale el nombre que usted quiera a la institución, es información, yo creo en los gobiernos electrónicos yo creo que por ejemplo INOA de la defensa civil, ellos pudieran tener allá una base de datos que a, a, a un clip le diga cuáles son las casas que están realmente vulnerables porque vulnerable no es una casa de zinc, vulnerable no es una casa eh, por ejemplo eh, que esté mitad de, de blo y mitad de madera Mita, es una casa que se te cae eh, vulnerable es una casa que esté completa de madera y que esté en mala condición. Que, que, que esté por ejemplo que tenga su piso de tierra, que esté cerca de un río No, pero también puede ser hasta una casa de concreto que esté a la orilla de un río Exacto, que esté el agua que esté en una zona de un río y naturalmente, porque no, que no debió permitirse que esté tan cerca del río porque se supone que, que hay un margen que hay que respetar entonces Exacto. qué importante sería que el Estado, el gobierno tenga una base de datos real actualizada que te permita a través de un clip, vamos a, a, a verificar cuáles son las casas que están vulnerables en San Francisco de Macorís. Corice, y que tú le des un clic y que ahí te aparezcan todas, le digo porque se puede, porque nosotros lo tenemos yo tengo esa información de una comunidad y usted le da y todas te aparecen en rojo tú le pones ahí, vulnerable y te aparecen todas las casas que son vulnerables, las que están en ese, en ese nivel te aparecen de una vez todos los nombres de las persona, de los propietarios y, y con un color rojo, porque bien. es información y eso es lo que es importante que el Estado debe tener para poder utilizarlo en el momento que lo necesita bien, gracias Gerdian Francis sí mira ya le da no, nuestra y Acúrate la vida. que el, tu brazo tú puedes estar. Sí. <risa> Ya le da nuestra y el tiempo político como ciudadano también conocemos bastante bien dónde están las zonas de vulnerabilidad de nuestro pueblo y qué ha resultado en las promesas y políticas tradicionalmente sobre Barrio Azul, sobre La Rosa, sobre lo que se han formado, que es otro tema, es que no hemos tenido la, la interesa de que San Francisco de Macorís, como en el país, se frene la construcción de cordones de miseria cada cierto tiempo y cada etapa política. Cinturones de miseria, donde ocupan tierras de forma in, eh, indebida, crean trocha y, y peor aún, que cuando ya logran tener un acercamiento social, político, le permiten y le mandan equipos para hacer las calles encima de terrenos ocupados. Le hacen acera, contienen... Ese padre-familismo, esa necesidad humanitaria que se da de y violentando la norma, crea lo que hoy es la realidad de barrios que hay que darle asistencia, que hay que llevarle agua, hay que llevarle luz, hay que llevarle todo, sin pagar un peso. Legalizan el robo. Legalizando el robo. Pido que me comprendan para que entendamos el origen. Sí. Si no le gusta al que vive en esa manera y que peor aún es identificar casas construidas en esos terrenos que valen millones de pesos, y yo digo, ¿cómo carajo un individuo que puede invertir 5 y 6 millones de pesos no tiene cómo invertir en un solar para tenerlo deslindado y que pueda hacer condominio? La Prefieren que... tener eh, eh, el, el como. Es como una especie de, búsqueme la palabra, de, de ego, Exacto. de haberlo hecho ahí. ahí. Toda la periferia de esta ciudad está tiene construida así, incluyendo barrios tan viejos como el como el, el Hermana Mirabal, Los Grullones, los Grullones. Eh, el, eh, La Javiela, La Javiela, sí. eso era de Lobono, Era de Lobono. Sí, de Lobo. se los robaron. Entonces, sí. Sí. esta infraestructura... Bueno, Escúchame, sí. ese fue uno de los primeros barrios que se ocuparon de esa forma, yeah. eh, La Javiela. Sí. Entonces, y si usted va a Pisa Costura, la Sancha allá, sí, sí, allá al final. donde vivía Sóstenes Rodríguez, mi recordado abuelo. Y, y don, ¿cómo se llama? El de la Chiva Blanca. A Pedro José Mendoza, Pedro José, sí. que inspirado en la Vía de los Bohemios, Pisa Costura, sí. justamente Pisa Costura, la entrada de la casa de mi abuelo era una casa grande de madera vitoriana, que con el paso del tiempo, en un gobierno de Balaguer, precisamente para que tú veas, en los años 70, empezaron a ocupar en la parte de allá, de allá atrás la sabana, y el, o lo que hoy es el barrio. Tuvimos que vender, sí, sí. venderle la casa y la cosa. Así se formó San Francisco de Macorís, cercano al río Jaya, y ahí está el origen también de por qué el río Jaya está agonizante sí. entonces bueno. todo esto es la realidad que cuando llega esta temporada es que lo recordamos Claro. Sí. ay Dios mío ahí es que lo Pensé recordamos decía mi abuela nada más nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena sí. cuando <ríe> truena señores yo les quiero recordar la, digo a menos que alguno de ustedes tenga algo que decir sino que calle para siempre <ríe> y, no hay varias personas acá el, como decía el... sí como decía como dicen los curas cuando te casan y eso es porque saben que tú te vas a quejar después Cállate Dime Que no me oiga los <risa> es, bueno, es, bueno, es bueno señalar Que lo que pasó con la tormenta María Y en el río Jaya Fue por los grandes acumulados de Precipitaciones que se dieron en la cuenca del río Jaya mm. Acumulados que pasaron los 200 milímetros en, po, en pocas horas En menos de 12 horas yeah. Aquí estamos hablando que a partir de la tarde van a empezar lluvias fuertes a moderadas, uh -huh. o de moderadas a fuertes, toda la noche y mañana. Lo que implica que podríamos tener niveles parecidos a lo que se obtuvo en María, pero con un distanciamiento de tiempo, que nos daría alguna holgura. Okay. Pero hay que estar pendiente, sí. porque si se concentran en la parte norte, ahí arriba, en la cuenca de Jaya, que no es tan grande, el deslizamiento de agua va a ser muy grande, la okay. escorrentía de agua. ¿Cómo no? Bueno, señores, les recuerdo la pregunta del día, ¿cuál es el panorama en su sector debido al paso de la tormenta tropical Isaías? ¿Cuál es el panorama de su sector debido al paso de la tormenta tropical Isaías? Háganos el feedback, 829-451-3381. Esta es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, señores, vamos al WhatsApp precisamente, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Adelante, Carolina. Bien, iniciamos con el 0274 desde Estados Unidos, que nos escribe, dice, saludos, no tiene problema de inundación. equipo de mañana. Si en verdad le damos <risa> seguimientos seguimiento a su programación, hoy en República Dominicana no, se respira no, no, no, no. Aire, aire de libertad. No, sí, sí. El 0274 nos dice... Tenemos una llamadita. Uh -huh. eh, dice, él se respira aire de libertad. Por fin sacamos esa epidemia llamada hace, PLD. Hace mucho tiempo. Aunque que no se qued, queda, aire aunque de nos queda otra epidemia. Quien le escribe es Miguel Valerio. Vamos a recibir la llamadita y leemos algunos más. me Buenos que nos, días. entiende mucho que no viene. Sí, buenos días. Buen sí. día, caballero. Es, es de aquí de la comunidad de las Guasumas, de la ciudad de Chayán. Sí. Desde <risa> anoche yo quiero hacer una denuncia eh, aire norte desde anoche a las 9 de la noche uh, cayó un, un palo en las redes eléctricas y perdió el, el, el potencial yeah. hicimos Eso un buen uh -huh. reporte a ese norte y ellos no vinieron, cada vez que le cae agua, un chispero y muchas casas, el potencial es lo que hace que el alambre demasiada demasiado corriente y todavía ellos no han venido de las 9 de la noche de anoche y ahora yo atención Juli García que oigan eso, eh, ese mensaje y traten de venir, acudan en auxilio de esta comunidad. Eh, bueno. ¿Dónde es? Eso es en la Guasuma. Caribe. Ah, en mi zona, para allá arriba. Guasuma Cote, Guasuma Cote. Ah, bueno, es Pedro sí, Cuello Pedro, que no habla, ¿verdad? Sí, sí, Pedro. Eh, sí, Bueno, atención, Yuli García, de, de Norte, eh, ahí está el llamado de la gente de las Guasuma, eh, representa un peligro esa situación de ahí, de, de ese tendido eléctrico. Vamos a atender ese llamado a la, la mayor de verdad posible. Porque sí, la lluvia por favor. se duplica. Claro, claro. Sabemos que Julie va inmediatamente a hacer su gestión.